Otra base de datos muy utilizada a la hora de buscar revistas en Ciencias Sociales y Humanidades es EDIPLUS. Podemos buscar por título o ISSN, o ir a una búsqueda más avanzada para seleccionar las revistas por otros campos. En nuestro ejemplo hemos escogido History. El resultado que nos ofrece no es un ranking. Los números que vemos a la izquierda de los títulos no son números ordinales, es decir, no implican un orden, solo sirven para enumerar estos registros. Si queremos ver más detalles de la revista, clicaremos en el título.